Rafael Alexander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este miércoles al llamado a huelga convocado por 24 horas por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo. Hoy que nosotros, como presidente de Macorisanos Unidos por el Desarrollo, hemos convocado a lo que es abrir un diálogo,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 Considera que la productividad es lo más importante y que los grupos populares lo que deben es velar por el cumplimiento de las mismas. NTN, Arismendi la Antigua.